saludarlos a todos. Qué chido que andan acá, porque o andas por acá, hermano, porque Frankuti este... 911. Frankuti, ¿cómo estás? Buenas Dice, noches, hermanito. Buenas noches, comunidad Nainer. Buenas noches, comunidad, carnalitos, ¿cómo están? Tengo mi refrigerio, porque si no, este, está complicado. ¿Cómo han estado? Ya un rato sin vernos, una semana, y aparte, pues, estuvo semana de bye. Estuvo... Este, ¿ahora qué? Save five, base wait. Ah, Carlos Esquivel343. Este... Dice. Bien, y tú he emocionado por el Sunday night. Pues si estoy eh, más que emocionado, estoy nervioso, brother, porque <ríe> la neta no, no sé qué. La neta no sé qué esperar de, de, de, este, Frank de, de 911, este domingo. Dice. Casi lloro al ver las declaraciones de Wagner hoy. ¿Qué dijo Wagner? Cuéntame Frankuti, ¿qué dijo? ¿Qué? Cuéntame el chisme porque este... ¡Ah! Ya, de que él dijo que él sí estaba dispuesto a recortar un poco su dinero para quedarse con los Niners, ¿no? Pero que pues también tenía que mantener a su hijo que venían y que no iba a ser mucho lo que recortaría. Imagínense, o sea, ven. Bueno, ya, porque luego me salen los, los, los King Low Lovers y me odian y no me quieren y que no sé qué y que no sé qué pero Neta que está cañón. Es aquí que avanzamos a la siguiente semana. No sé si es la Bye Week o ya va a ser el de los Colts, el que vamos a jugar. ¿Este qué? No, sí, este pues es, es el Bye Week. Vámonos a la siguiente semana ya. Semana 7. Sí, ¿no? Sí. Okay. Pero cuéntenme qué hicieron este, este, este. Estas dos semanas, ¿qué juegos vieron este domingo? ¿Qué partidos se pusieron a ver? ¿O qué hicieron o en qué se entretuvieron? Pablo Dmixa. Dice Tocayo, ¿cómo saludos. estás? Saludos. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Bienvenido, Tocayín. Vamos a jugar Pablo contra Dmixa. los potros. Dice. A ver Turo Ahorita La vamos el roster 911. porque ya se actualizó. Dice. Nos fue mejor sin jugar esta semana. <ríe> Pues nos fue mejor entre comillas, porque digo, sí perdió Seattle, pero Arizona y Los Ángeles ganaron, y la neta eso, pues no nos ayuda mucho, estamos más que obligados Pablo a dice, ganar este domingo. Dice, mis Dodgers andan perdiendo. Tus Dodgers están perdiendo, y no, no, no ahí sí no me la... Ahí sí no me la sé mucho, hermano. Fíjate, sí me gusta el béisbol, la neta, sí, sí, so, sí, es un deporte que disfruto a verlo. No, este pero la neta te mentiría si te digo que este que tengo un equipo, que soy fanático, así no pero sí me pongo a ver de repente juegos o la serie mundial o, o cuando hoy este, como campeonatos internacionales el béisbol me gusta y es un deporte que también de más chavo me gustaba jugar nunca tampoco lo practiqué así como pro pero me gustaba jugar con mis cuates béisbol, no sé un deportivo con un cuate que tenía manoplas y bats y todo y, y sí me gustaba jugar el béis pero no sé cómo vaya ahorita la neta este, pues el béisbol, cuéntame Está la serie mundial, están los playoffs ¿Qué? ¿Qué show? Ahí está, sí, ya vi la actualización Sí, ya, ya Trey Lance ya no parece drogadicto Ya parece, ahora sí Trey Lance Y ya Warner no parece Bulldog Ya parece Warner Y, a, y, a, y, a, y agarro color, lo hicieron más hermoso Ya agarro ritmo Estoy nervioso Sí, no me digas, Garnal el güey. Y aparte los Colts neta no han jugado mal, ¿eh? o sea, han dado pelea y sí están peligrosos. O sea, su récord es 2-4, dos ganas cuatro perdidos, van como sean, o sea, van mal. Pero pero no han jugado mal los potros, igual que nosotros. O sea, la neta es que nosotros digamos, ofensivamente no hemos jugado de lo mejor. Pero, pero pues hay más o menos, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un juego cerradón. Es en San Francisco. No hemos ganado en casa. Eso es traumante O sea, cuatro juegos en casa y no os puede ganar ninguno. Bueno, tres. Y este es el cuarto. Entonces, y es Sunday night. Creo que es el escenario perfecto para que los Niners regresen. Ya mañana verán el canal 49, ¿no? Voy a hablar de varias cosillas. Ya me relajé Dice: ¿Quién crees que es el que vaya a jugar el domingo en la noche? Pues mira, todavía no es oficial. Pero va a ser Jimmy Garópolo. Trey Lance ni siquiera ha practicado, los de Lance dijeron que eran de dos a tres semanas y Garópolo ya estuvo entrenando desde ayer, entonces yo creo que Garopolo va a ser el titular, a menos que presente alguna molestia y veamos a Sudfeld, pero yo creo que va a ser Garopolo. o sea, ya yo creo que Shanahan se la tiene que jugar con Garópolo esté listo o no, porque si no esto se va a poner más que feo valedotes, la neta, no sé cómo lo vean ustedes, pero Lance no creo que vaya, ¿eh? gadfali 22 dice hola hola Gandalfy cómo estás 343? amiga dice tengo un buen presentimiento de este juego yo también Carlos lo dije en el podcast 911 dice Recuperamos a Kagon Williams, pero están en duda Kittle y Trent. Fíjate, va, va a jugar Kagon Williams, ya va a jugar Aaron Banks supuestamente, y parece que ya se abrió la puerta para que entrene ya Michael Hastings. Entonces, este, pues ahí puede ser este, algo bien chido, ¿eh? O sea, ya Michael Hastie puede ayudar un montón al ataque terrestre también. Yo quiero decir, si no 14, se 20, sabe, yo la neta dudo dice, que quiero vaya a jugar. Igual tengo un buen presentimiento, siento que esta semana se gana Xfinity, te saludé, ¿cómo estás, hermano? Tengo un presentimiento siento que esta semana sí, yo también, amigo, no sé por qué, digo. Las la semanas pasadas, o sea, las, los juegos previos, estaba yo como muy nervioso y como que yo decía, sí, sí ganamos, pero. Carlos, el 300, pero en este, sí, yo también creo. Dice: esperemos que Aren Banks la arme de guardia derecha. Ojalá, ojalá, amigo, yo tengo esperanzas en que Banks sea, juegue mejor que en, pre, que, que en la pretemporada. Este. este y sería un parote en la línea ofensiva, porque McClinchy se ha visto horrible. para qué les digo, ustedes lo han visto. Y ahí necesitamos a alguien más, con más presencia. Ratfani 22 dice... Sí. Ah, sí, Igual, me no me siento entusiasmada ni nerviosa. Siento tranquilidad para este domingo. Así es, Garfani. Sí, creo que creo que este domingo se puede algo puede pasar. No sé si también se debe al bye week que nos dejaron desestresarnos una, una semana. Entonces a lo mejor no estamos ya tan tan como tan Gatfani intensos. 911. Dice, oh, yeah. Y parece que va a jugar Nelson con ellos. Es una muralla ese cuate. Y parece que sí. 22. Dice. Jajaja, ja, ja, probablemente sea ese el motivo. <risa> sí, yo también siento que eso puede ser el hecho de que de que no jugamos y ya nos relajamos como bastante, entonces a lo mejor eso es lo que nos está teniendo más tranquilos, pero yo ya no me quiero ver el domingo por ahí de las 6, 7 de la noche, voy a estar Ah, porque me prende Voy a estar comiéndome las uñas que ni tengo me las acabo de cortar, pero Jacob Delfian dice Va a tomar venganza a Wagner. Ah, ¿quién sabe? Bueno, pues es que Wagner... Bobner... Puede ser. Dice. Tu primera vez en el chat, Jacob... estamos sí. nosotros los fanáticos. Estén los jugadores XD Carlos Esquivel 343. Dice. Creo que deberíamos más snaps a D4. Jacob del Cian. Dice. Saludos, Pablo. Sí, saludos, Jacob. Qué bueno que andas por aquí. Te acabas de unir hace unas horas. Sí, lo vi. ¡Bien! Ahí, entonces, este. Pues sí, pero d -Fort, Según yo, d -Fort sigue como tocadón. Juega lo que puede. O hasta donde se siente cómodo. Y por eso es que no lo vemos tanto. Pero pues ya es hora de empezar a ya quemar las naves. O no sé qué hacer. Está cañón. En la 11 va. Ya nos paramos. Este, y qué chido todos los que se siguen uniendo aquí al Twitch. Fin 14-11-20. Ah. Dice, ya les hace falta una victoria a los 49S para recuperar el ritmo. De acuerdo, hermano, necesitamos ganar. Necesitamos una victoria urgentemente. Porque si no, se va a poner más feo. O sea, una derrota puede implicar que se, ya se empiecen a aprender los pocos rojos. Dice: El juego es en línea. No, es el franchise, amigo. Bueno, pero lo juego 6. normal. Dice: Hanehan se veía relajado en la conferencia de hoy. Gadfani 22. Dice: Ya es el 22. Y ahora sí, ya es el 22, Gadfani. Sí, pues. No vi la conferencia de Shanahan, frusti, la verdad es que no lo vi, pero yo espero que ya esté más relajado también, que ya se deje y de cosas. 14, 11, 20. Dice 2 es inicio de temporada y queda mucha campaña. Se puede empezar a corregir ahora. Pero por supuesto, Xfiní, o sea, un 3-3 nos pone otra vez, digamos que como un restart, como en, en reinicio a la espera de, de, de, de que pues, los juegos de vuelta. ya ni siquiera esperar a que pierda o gane este Arizona y Los Ángeles, sino que sino que jugamos otra vez contra ellos y les podamos ganar. Eso sería como la esperanza, ¿no? Y pues si es que San Francisco ya se empieza a meter en terrenos de no puedes perder nada. Donde pierdas algo se pone más complicado porque Arizona y, y Los Ángeles no están perdiendo nada. Seattle se está cayendo y Seattle esta semana le toca a Nuevo Orleans, entonces no creo que ganen. Yo creo que Saron ya está casi empezando a despedir la temporada Y nosotros no podemos perder porque nos puede empezar a pasar eso Y no son escenarios muy chidos ¡Uy! Me plancharon a Garóculo Casi me quería barrer y no pude Entonces, insisto, un 3-3 un, un nos ayuda No soluciona el problema Pero nos da oxígeno 14 11 20 Touchdown nos pone en pelea ya que el segundo como de la división el mejor va 3 a 3 exacto o sea, ahorita ahorita vientos ¿qué? qué vientos vientos quién fue qué qué pasó ahí ya no vi este ah es que me tengo que ir acá espérenme. ah se me olvidó dónde era pero bueno este bueno ya, estén muy bueno, muy bueno. Este, ¿quién sabe qué apreté? Este, bueno, la cosa es esa. Que, que, que, vámonos por partes. Si ganamos, o sea, ahorita es como que empezar a pelear por la, por la división. Empezar a pelear por... por diga? En la conferencia para tratar de ganar un lugar en playoffs. Empezamos a meter en la pelea de playoffs. Conforme se vaya avanzando, empecemos tra a tratar de ganar. Y empecemos a, a, a ver que otros equipos de la división se caigan. Podemos pensar en otras cosas. Estaba yo viendo que San Francisco tenía... y 911. ¿Qué tal les digo? Dice... Hay un fiestón loco al otro lado, Pablo. ¡Ja, <risa> Sí, no, está, está, está, está chido, están chidas las batallas. Este, les decía, estaba viendo que San Francisco, las primeras 4 o 5 semanas, estaba en, en la sexta temporada más difícil. Las primeras 5 semanas en adelante, es la temporada más difícil número 26. O sea, de aquí en adelante, la temporada de San Francisco es, tiene la, la, la dificultad número 26 de la NFL y eso nos tiene que ayudar. Ya, digamos que ha pasado lo más difícil. Y eso hay que explotarlo. Y hay que aprovecharlo. Si se han, o sea, se han podido ganar los juegos. Neta, miren el de, o sea, re recapitulemos. El de Green Bay. La defensa, al final... ¡Ejole, eh, ¿no? O sea, treinta y tantos segundos y dejan que Rogers te haga eso, pues no. El segundo juego contra Seattle se tuvo, o sea, se, se, se, se, se pudo ganar y lo dejaron ir, ¿no? O se aflojó el equipo al principio del partido y, y, en, y en este último de Arizona nomás no quisieron, o sea, los teníamos varias oportunidades, todo cuando robó el balón San Francisco y nada. Frankuti 911. Dice: ¿sí fácilmente podemos ir 5 a 0 o 0 a 5. Sí, tal cual, porque también el de Detroit casi nos lo sacan. Y el de Filadelfia también nos metieron el susto al final. O sea, ha sido una temporada bien. Híjole, bien rara y bien amorfa. Pero bueno. Hasta. Pero yo confío en que se van a levantar O sea, todavía fin tengo 14, la esperanza 11, 20, Dice Los juegos se han podido ganar Desde mi punto de vista La ofensiva es la que necesitamos Que empiece a cambiar para volver a pelear Sí, yo fin creo 14, que el 14-11-20. De... Dice Y el juego contra el mejor De la liga fue cerrado Exacto, o sea, creo que nadie le ha, nadie le ha jugado Tan bien a Arizona como los Niners de todos los equipos, los Niners, somos el que mejor juego le hemos dado y fue en su casa. Entonces, ahí les encargo. El de Green Bay lo pierde para mí la defensa y los otros, el de Seattle y el de Arizona los pierde la lo ofensiva. Pero, pero se han podido ganar, o sea, definitivamente se han podido ganar los juegos y no se ha querido. Y eso es lo que sí está como triste del asunto, pero yo creo que sí se pueden ganar esos juegos o sea se pudieron, se pudieron haber ganado sin broncas francotti 911 dice yo creo que nuestro mayor problema en este momento son los holdings de acuerdo amigo pero sabes qué también holdings fin 14 11 20 dice nos hemos disparado en el pie solos Estoy de acuerdo amigo Y es que los holdings se derivan de, de Pésimos trabajos de bloqueo de McLinchy Y sobre todo Ronskill No pueden bloquear a nadie Y terminan agarrando ¿no? Y jugadas de 20 yardas, de 15 yardas son, De, de ser primero y 10 se convierten en primera y 20 Y entonces así de a primeras y 20 Pues no vamos a poder movernos A ningún lado Ah no puede ser ese pase ¿Qué? ¿Es Mahomes o ¿Qué? ¿Vieron eso? O sea, Ese brazo, ¿qué? ¡Chis! Carlos esquivel 343 Dice... Porque las jugadas que son las buenas Han sido castigo jajaja Se han dado cuenta Sí, la neta sí. yo fíjate que de repente Pongo este contraizona veía yo la jugada Primero dice y veía el castigo y decía Ay 11 árbitros 1120. Dice Algunos holdings son entendibles ya que los bloqueos En la última semana fueron malos Ya eran holdings para evitar un golpe adelante. Y aún así lo asimaron Imagínese si hubiera estado Garopolo Lo matan um, este. Yo de repente decía. Muchos árbitros, ¿no? Nos están robando. Pero ya veía la repetición. <ríe> o sea, el McLinche, sí. 900, los quería taclear, los quería taclear a todos. <ríe> ¿Qué ha pasado con Lance? Ya me empieza a preocupar que no esté entrenando. Pues es que está lesionado de su rodilla, amigo, ¿no? Al parecer no es nada grave porque ni siquiera requirió su cirugía. Pero pues no está. Lo van a cuidar porque imagínate, su primer juego. Y, y ya lo lastimaron Yo no más veía la cara de su pobre madre ¿No? Viendo la carnicería en la que estaban Metiendo a su hijo Entonces Es que Shanahan se manchó, se manchó O sea, no se le hace eso a un coreback cuando entras o sea, no le cargas 14, el todo a 20. que él te lo gane Dice Es el futuro de la franquicia y arriesgarlo así Y sí, pareciera que Shanahan lo quiere lastimado Como que dice a lo mejor que se lastime Y ya yo no me meto en broncas Fin 14-11-20 Dice Para mí falto mucho plavo Pero mucho amigo Mucho, es de los peores juegos que le he visto a Shanahan desde que llegó a San Francisco, hablando eh, a nivel ofensiva, de los peores juegos que le he visto a Shanahan, o sea, una selección de jugadas horribles, poco, o sea, pésima. Ah, pues no, creo que así no se puede, solamente. Dice: Algunas jugadas ya solo corría por su vida. Pues es que imagínate, ¿tú qué hubieras hecho? Carlos Esquivel 343. Dice. El Sanam parece que lo quiere lastimar al parecer le gusta así el equipo y actúa. Francuti 900. Dice. Como viste al vestín de Nation Adams, qué payaso es ese cabrón. <risa> el, el, el, el, el, el, el, el, este, ¿cómo se llama? Adelante Adams. Pues algo vi, la neta, no chino. sé, cuéntame. Dice: Saludos, Pablo. Tienes un chino. buen War Room. Puro play. Puro play, hermano. ¿Cómo estás, este? Chino, de hasta Monterrey. ¿Cómo estás, carnal? Qué chido que andas acá, mira. Ya un ratote en YouTube. Y ya tú desaqueas. ¡Ah! Ya tú desaqueas las transmisiones de Twitch. Bien. Este, por ahí que decían: Shanahan, no, lo que eras más sina. Dice: Yemal Adams. Llamal ah, Adams es un payaso. Llamal Adams, creo que cobra más por todas las estupideces que grita en el campo que porque, por, por lo que realmente hace. Eso, no me lo lastimen. Este, le decía, decía Xfinny que, que sí, pues imagínate que si todo el tiempo se está la, respirando en la nuca. Llamal Adams, este, JJ Watt y Chandler Jones, pues, ¿quién no va a salir corriendo por su vida, no? North. Dice Andaba de vacaciones en Los Cabos Mi papá me esperó para ver Canal 49 y el podcast ah, qué chido, Dice Si fuera por los 49S Te gustaría la NFL Sí, es que a mí la NFL sí me gusta O sea, a mí el fútbol americano en general me gusta Yo con mi padre veía los juegos de la UNEFA Y, veía, y o sea, el americano Que pueda yo tener chance de ver Sí, sí lo veo siempre Touchdown. Sí, señor. Dice, ¿de dónde viene el apodo Gambusinos? Pues los Gambusinos, son, así se les llamaba, o se les sigue llamando, no sé, a los, a los que buscaban el oro, así se les llama a los Gambusinos, entonces como el, el equipo nace por la fiebre del oro del 47, en, en, que fue ahí precisamente en California. Se les pone así los 49 y se les llama gambusinos porque es como en referencia a los, a los que buscan el oro. A, no minero, señor si sí, sí, es tal cuál su nombre, gambusinos. No sé realmente su etimología o qué quiera decir. Pero así se les llama, amigo. Andabas en los cabos, carnal, qué envidia. Fíjate que yo me iba a ir a los cabos y se vino la pandemia y ya se me cebó mi viaje. Ya no pude ir. Y luego me quedé sin lana. Entonces pues ya ni. Ni para nada. <risa> <risa> Gracias por Pablo lo del room chino, por cierto. Dice: ¿Te gusta algún otro deporte? Y claro que sí, amigo. Yo me gusta muchísimo el básquetbol. Yo soy basquetbolero Desde muy chavo también jugué. Por ahí de los 12 años jugué mucho básquetbol, como hasta los 28. Y, y también, más por acá, pero sí jugaba bien. O así, sea, Estuve seleccionado en la vocacional, en la, en la superior. Luego hice un equipo con un PMO y unos amigos, unos bicampeones. Yo jugaba mucho y es que yo adoro a Michael Jordan. O sea, los Niners son los Niners y Montana y, y Rice y el que quieras, pero los Goats, de Goats en cualquier deporte, es Michael Jordan. Le vas a los Bores. No. Soy toro de Chicago. Bueno, en realidad no soy toro, ¿eh? O sea, era toro por Jordan. O sea, yo es que yo era Jordan. Jordan así, Jordan Lover. Cañón. Pippen. Si no, bueno, sí, es esa época de los toros. La verdad es que ya a la NBA le he perdido mucho el rastro. Porque ya no me gusta mucho. Ya me aburre mucho. La, la he intentado ver, neta, neta. Les juro que he intentado verla. Me da mucha hueva ya. Esto de que ya solo tiran de tres. Y ya todos Paul y este, ya está como muy diva se arman super equipos. Ya me da mucha flojerita la NBA. Pero yo fui Jordan, Jordan, Jordan a morir. Y me gustó mucho la NBA de los noventas, cañón. Chino, muere. Dice, yo fui a una boda con toda la raza. Justo en el bye week de los 49 S. Pero vi cómo perdieron los hijos. <ríe> qué chido, Chino! La neta es que. La neta es que este. <ríe> Pues sí, yo también este fin de semana estuve pues, de viaje Salí anduve San Luis Potosí Saludo a la banda de San Luis Potosí, anduve por allá Este, y aprovechando el bye week Pero este Pues qué chido, bonita, ¿no? Los cabos, ah, qué rico, carnal, la neta Invita a esas Chino, pues qué pasó No te olvides de la banda Vámonos <risa> <risa> Solito ¡Ja, <risa> Touchdown y así va a ser el domingo, van a ver. Sí, señor. Garúpulo va a jugar en modo bestia, van a ver. Guarden este comentario. De guión bajo Blitz53. Dice. Saludos desde Costa Rica, Pablo. Llegué algo tarde, jajaja. De Blitz, ¿cómo estás, carnal? Bienvenido. Qué chido que andas por acá. De hasta Costa Rica, un abrazote, hermano. Primera vez que andas por acá. Qué chido, miren. Cada vez Cada vez hay como más bandita que, que anda aquí este en la transmisión. ¿no? Eh, eh, aquí en Twitch. Y eso está bastante, bastante chido, la neta. Qué chido. Un abrazo hasta Costa Rica, que chido, que desde allá nos ves, carnalazo. No, pues llegaste tarde, pero llegaste a lo bueno. Mira, ya vamos ganándole a los Colts 21 a 7. Se nos pusieron rejegos al principio. Pero ya les estamos dando en su Macarena. Como va a ser el domingo. Van a ver que así va a ser. ¡Ah, va! Así va a ser. Tengo fe que les vamos a dar a los Colts. Y The Forest Wagner no va a poder hacer nada, nada va a poder hacer de Forest Wagner contra este. Alex Mackie contra Aaron Banks. Espero que juegue Aaron Banks porque Brons quería ya tiene Dice: ja, ja, ja, ja, no mames. Tú deberías ser el head coach de cuadragésimo noveno S Iríamos 6 a 0. Mi sobrino, hace rato estaba jugando y mi sobrino me dijo lo mismo. Deberías de ser el coach tú porque. No manches, Ve, Pues sí. Pero es que luego hay cosas que Shanahan no sé, no sé qué anda pensando. Estás a una yarda, tienes tres downs. Por pura lógica, y libritos y corres. De a un cuarto de yarda vas a lograr el primero y diez. Pero no, ¿qué se le ocurría hacer? Y cuando tenía que lanzar se ponía a correr con Lance. Y se hizo completamente bolas. Y se volvió loco el señor... ¡Ah, maldito! Y se volvió loco el señor este Shanahan, bien cañón. Esta semana, déjenme decirles también que... O sea, sí tenemos que ganar porque la próxima semana... O sea ya por si sí ganaron los Rams Y ganó este y ganó Arizona Y la siguiente semana Los Rams van contra los Leones Y Arizona va contra Los Tejanos O sea Ahorita no van a perder esos Entonces no nos podemos seguir dando El lujo de perder partidos Que no se tienen que perder Ah no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser, no puede ser. <coughs> se le va a acabar el tiempo Se le acabó Dice Sí, eran súper predecibles los Cubidraw Sí, hasta esa, hasta esa de Juszczek que quiso mandar ¿no? Por el centro pues Ya Cuti estaba más que descifrada Dice Si no ganamos esta semana se nos va la temporada Pues podría ser No que se nos vaya Pero ya entramos en terrenos bien gachos hermano neta O sea, todavía se puede pelear por un lugar en playoffs Pero yo creo que si perdemos esta semana Podríamos estar semi despidiéndonos de, de, de siquiera pensar en ganar la división. O sea, ya sería muy complicado. Si queremos seguir peleando la división se tiene que ganar sí o sí. Si perdemos, todavía tal vez se pueda pelear en la conferencia porque como bien dijeron por ahí, toda la conferencia está muy deble, todavía no hay así como detrás de los líderes, no hay alguien que realmente esté muy cañón, por ahí se puede todavía pelear. Ahí está, ahí está otro, que, otro de los que va a perder Seattle contra los Santos La neta, no creo que puedan La neta Sin Russell Wilson Los Seahawks No, nomás no No tienen con queso en las quesadillas En ese pase de Garoppolo, vámonos Vámonos y no está Kittle, ¿eh? Roswell. Y recibimos, ahí les encargo. Imagínense que esto pase el domingo, no, nos volvemos locos todos. Ojalá. Garfani 22, dice, y qué se sabe de Kittle. De Kirol no, no se ha sabido nada todavía no, o sea, Su estatus es, es, es lastimado No creo todavía Que juegue esta semana Yo creo que va a jugar hasta la otra no, Ni siquiera han dicho Si ya está entrenando Nada Frankuti 911 Dice TJ Back destrozo Solo a los hijos solito y a nosotros sí, sí, sí. también. <risa> Deberías poner a Ross Davos. Está Ross Willie, amigo. De hecho está Ross Willie porque no me aparece Kira ahorita como, como disponible. Está Charlie Ward. Ah no es cierto, está Charlie Ward. Absolutamente ah, a Ross Willie. 49 y Dice que se sabe de Jeff Wilson. Pues mira, yo yo cuando recién que se operó eso, <risa> había leído que regresaba para después de la bye week, pero apenas estuve leyendo que no, que supuestamente va a estar hasta la semana 8. Jeff Wilson, entonces pues todavía no podemos contar con el señor Jeff Wilson, pero parece que ya Michael Hasty sí, ya tienes a, a Mitchell, Hasty y Sermon, y eso puede ayudarnos al ataque, una enormidad. Y espero que Shanahan ya empiece a, a ocupar más a sus corredores porque quién se las temor Monster no lo quedamos nada no, a sustituirlos para que no se nos acabe de comer. O sea, dice, yo escuché que regresará hasta el Thanksgiving Day. Santo, imagínate si regresa hasta, esa, hasta esas esas instancias ya para qué. Bueno, si vamos bien puede ser que esté chido, pero ¿y si no, o sea, eso es lo malo tanto de Jeff Wilson como de Rahim Monster, muy buenos, pero... Se lastiman todo el maldito tiempo. Y eso, la neta... No, no está chido. Hay un castigo. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? El Khalil 22. Dice... Geniala. El Kalil, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. Mira, otro nuevo. Hay, hay varios nuevos esta noche por acá. Qué chido. Solamente cuando jugaron aquí en México, Gatfani, cuando jugaron contra los Cardenales. La verdad es que no, nunca he tenido la oportunidad de viajar a los United States. Pero es algo que quiero hacer algún día antes de morir. Espero. Ojalá se pueda. Y el Kalil, qué chido que andas por acá hermano Bienvenido, bienvenido. bienvenido Denle la bienvenida, el Kalil 22, carnales así Como va, se bien. merece Tú no así sido, no, estás muy chiquita, ¿no? Creo que tienes que 18 años Fíjate, no, pues no Algo así me dijiste, o 14 No que tenías? O bueno, quién sabe A lo mejor ya has ido a, a, a, un, a un juego Platícame Creo ¿Alguien aquí ya ha ido a ver a los 49, así en vivo, en el, allá en Santa Clara o en el, el, en el Candlestick? Dice. 17, no ha ido a ninguno. Pablo dice. Dice. Sí, pues, estás muy chavito. ¿Cuánto todavía. te costó el boleto en México? Híjole, amigo, no recuerdo aquel entonces... 2005, no sé si fue como mil pesos o 500 pesos, por ahí. No, no era así como un lugar muy chido, pero se veía bien, este algo así, no recuerdo bien la neta, por ahí tengo mi boleto, un día se los voy a enseñar, pero sí, creo que fue por ahí en esos entonces, como 500 mil pesos era caro, este, ya se me lastimó Khalil Max, demonios. This to be a hot knife three drives, three el Khalil 22 dice: Te sigo desde el video de Jerry Rice, el de DGOAT. Ah, de Jerry Rice. no! Uy, ese tiene un año, ese 1911. video de, del GOAT, amigo. Qué chido que estás ahí. dice Desde entonces. Te gusta la 1 no vas a ir a la carrera a ti que te queda cerca. me queda súper cerca el autódromo, pero este... Una vez fui, hace muchos años fui. La neta es que te digo una cosa. Dice, te digo. Más o menos lo que serían como 4 mil pesos ahorita no. Más o menos, yo creo que sí era más o menos ese precio, hermano. Más o menos. Dice... Crees que haya algún partido esta temporada? En México no. No en México no, amiga. En México se anuncian hasta para la otra temporada lo que dijo John Sautlik, que este que posiblemente juega San Francisco contra Arizona el próximo año. Lo cual sería como bien chido. Está touchdown. ¿Este La Fórmula 1 Yo te sigo desde el offseason después de la temporada de 2019 Gadfani 22 Dice Ajá, en México No me especifique, lo siento, jeje Sí, no te Dice A ti te hubiera gustado Jainon Smith en Dallas Jalen Smith en Dallas o de Dallas Ahora aguanten, porque dice, de la Fórmula 1 Me gusta verla en TV, amigo, una vez fui <ríe> Y no, o sea, no Nada más, pues veía pasar tan rápido Que sí. no entendí nada <ríe> en S, perdón. Ah, Javon Smith Pues sí, pero pues quién sí Yo no me imaginaba que fuera a ser tan bueno, eh, la neta Pues sí me hubiera gustado, claro Este México, sí, Gatfani Dice, dice Sotcliffe que Que el próximo año es muy probable Que uh, igual ya está, es Monday Night San Francisco contra Arizona entonces estamos a la espera de eso a ver qué pasa. Y sí, los precios. Sí, así es el único. Pero sí, eh, sí me hubiera gustado ver eso. Me hubiera gustado ver a tantos jugadores que andan en otros equipos en San Francisco que no llegaron por agarrar a otros. Y ya mejor, ¿para qué digo? Mátalo, mátalo, bien Ahí está D-Fort, ahí está el que decía que tiene que jugar más D-Fort Pues ahí está, lo que puede hacer D-Fort Dice Si vienen aquí San Fran versus Carden el Siria Aunque tenga que empeñar a mi hermanito 22 Dice hay no mejor que sea SNF Jaja para ahorrar e ir pues Va saliendo lo mismo Gatman, y Déjame que te diga si es Sunday night o Monday night, va a salir carísimo el boleto. Y va a ser una bronca conseguirlos. Yo, voy a yo también voy a empeñar dice, lo que sea si vienen, hermano, neta. Porque tengo que viajar desde Mérida hasta la ciudad de México. ¡Ay, eres de Mérida! Sáscatelas, carnal. Pero mira, yo creo que valdría muchísimo, muchísimo el la pena. 22. Dice: Yo he visto en vivo un partido. Sí, ¿dónde lo viste, hermano? 2022 Dice, ¿Quién? en la tele Está <risa> payaso, no sea payaso el Khalil. <risa> no, fíjate que yo además del de los Niners, sí fui a ver el, aquí algunos que les llamaban American Bowls, creo. Fui a ver el de acereros contra Colts, fui a ver el de vaqueros contra acereros también creo fue. O vaqueros contra Denver, algo así. Fui a ver, o sea, aquí cuando han venido los he ido a ver dos o tres veces. Y aparte el de los Niners. Ya los últimos, la neta, no, porque ni me gustaron los equipos. Y estaban carísimos los juegos. Y la neta, si no son los Niners, mejor ahorro esa lana para cuando vengan. Y ya veré qué vendo yo, porque está cayendo... El Khalil 22 Dice ¿Qué es el reto Monster? El, el reto Monster es este Cuando llega a 1500 monedas Virtuales de estas que están aquí Que no es dinero ¿no? No, no piensen que es dinero Es como dinero es como, es como de juego. Voy a hacer un juego en el que nada más voy a correr balón. Ya no veo a nadie pidiendo a Fields en lugar de Lance. Ha estado jugando muy mal ese Fields. Es correcto. Es correcto. Además los osos pues no tienen como mucho con queso. ¿eh? Los osos no pues, están en reconstrucción. Fields pues igual que Lance. Yo creo que todavía le falta como experiencia. Falta un rato todavía de calarse en la NFL. Y no pensar que... Y va a estar con y sus sí. declaraciones ridículas. Yo de... estaba viendo si ir a 49 S versus Jaguars en Jacksonville. Porque ese sería el que sale más barato. Pero creo que no podré por el tema de la vacunación. Ya que necesito unas vacunas específicas para ir a USA. Si sí, está cañón, hermano. En Estados Unidos nada más aceptan Pfizer, Procter and Gamble. ¿Cómo se llama? Sí, Procter and Gamble, creo. La, la Seneca. Y no sé qué otra. Pero no aceptan ni. Yeah, Chris levy, ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Chris levy Se suscribió. ¡Perfecto! ¡Gracias! Este, Niners. Dice Solo a Allen Robinson y creo que para el calibre de receptores F tenía razón Tenía razón Allen Robinson Bueno, la cosa es Dice Nah, Fields ni ha jugado tan mal Solo que no está tan arropado como Lance Sí, lo han aventado más al ruedo Y es un equipo en reconstrucción Entonces yo creo por eso digo que a Lance hay que, A Fields también hay que darle un poquito de chance El Khalil 22 Dice Exacto Pablo dice. Dice No sabía que ya te podías suscribir al Twitch Ya te puedes suscribir amigo Pablo Y si tienes Premium, te sale gratis Prime, que diga Prime vídeo no te sale gratis pero si no ya te puedes suscribir canal ya se pueden suscribir aquí a canal 49 ya también están las donaciones no hagan paro a ¡Ah! ¡Ah! <ríe> ningún lado no este ya está échenle échenle apoyen al canal estamos en tiempos de crisis está cañón pero le echamos ganas ah, ¿qué más decían por ahí? Eso <risa> Corre, corre, corre, corre Corre, corre, corre, corre. Oh, Casi no llegó A ver si adivinan A ver quién adivina Con quién voy a mandar esta jugada Adivinen con quién voy a mandar esta jugada Que sigue A ver quién es el, el bueno 22. Dice Una pregunta ¿De qué trabajas? Pues mira, yo me, yo soy de músico. Un bajo Blitz 53. ¡Ah, Dice, de Blitz adivinó! De Blitz adivinó. Yeah, de Blitz adivinó. De Blitz adivinó. Emmanuel Sanders ha estado jugando increíble. Como te dije la otra vez, nos ha pesado desde el 2019 su salida. Bien, el conocido amigo. Sí, Dice, a ver si anoto. De Evo: Gadfani 22. Dice: <risa> Lance. Lance. 22. Ahí está, se sí, entró. No entró. Ja, ja, ja, el Calix, <risa> soy músico, amigo. Me dedico a, a la música. Entonces, esa es mi fuente de, de ingresos principal. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar este, a la Shanahan. Pablo Díaz, dice, Dice Ah no puede hermano. ser Me la adivinó Sí, suscríbete Pablo Apoya al canal Apoyen al canal Suscríbanse canales. El Khalil 22 e Emanuel Sanders sí, Y como lo dejamos ir sí. Perfecto te voy a ir a seguir a Spotify Ahí sí, ando, ando en Díaz, Spotify No pero ahí nomás subo mis podcasts y cómo fue que decidiste iniciar con tu canal Chino. Dice, <risa> música de bodas, videojuegos. No, oh, carnal, me... tengo una banda de rock. Dice, le estás dando en su madre a los cools. Como tiene que ser amigo. 1911. Dice, ¿qué opinas de la película de Whiplash? De guión bajo Blitz 53. No la he visto. Dice, ¿qué música tocas? Somos colegas Pablo. Pablo Dunsa. Y entonces tampoco somos colegas, yo, yo, yo. No mames. Yo, yo... Neta, eres músico. Soy qué carnal, ¡Bien! ¡Qué jugada! ¡Mieron qué jugada! Vieron qué jugada uh, -huh. qué jugada! Este... Dice... Para apoyarte. Ah, miren, ahí les va. Yo tengo un tributo. Una banda tributo a Héroes del Francisco Silencio. 111 Dice... Eres músico, tienes que verla La de, la de Wee flash es la del este baterista Que lo trae en chinga su, su maestro Díganme Díganme este, si es esa Porque si es esa, sí, ya la vi Este, sí, tengo el tributo Es el tributo oficial, de hecho, en México Aérodes de Silencio Ya llevo 14 años en esa onda allí Este, toco por todos lados Ando en toda la república mexicana Y más, más allá de las 1911, fronteras Dice Sí, esa. El Khalil sí, es. 22. Dice. Este lo vas a subir a YouTube. Este es el que voy a el subir Calil a YouTube, 22. carnal, la simulación. Dice. Chinor. Dice. Avisa cuando vengas a Monterrey para ir a verte. Hace años estuve. Hace como 3-4 años fui a tocar ahí al iguanax, A iguanas Café se llama. El Khalil 22. Ahí estuve. Dice. <risa> Hola youtube Hola youtube <risa> Ah, se ha saludado en youtube Sí, porque aquí vamos a estar en youtube <risa> Sí, ahí ando en mi banda Se llama S S de sopa D de dedo H Como héroes del silencio abreviado, abreviado, pero al revés SDH México Así ando en todos lados Y la neta es que pues ahí me va Ahí sí me va chido aquí, ¿no? <risa> Está ahí. Y aparte me dedico A la, a la producción de video Hago, hago promocionales 22. Dice. Las canciones de héroes de silencio Me recuerdan a mis viajes familiares Porque mi papá siempre ponía Sus discos mientras íbamos en carretera Chino. Fíjate Pues sí, pues es dice, que sí Su Papá yo creo que es de mí es, es, yo creo que tu papá es de mi generación, no sé cuántos años tenga Pero pues si andamos en esas Pues si sí, héroes es, es que héroes ya Santaño No, soy la voz, amigo Ahí donde me ves Ahí donde me ves soy el vocalista de la banda Toco la guitarra también Pero la, la electroacústica, bueno, la de acompañamiento Y la armónica y cosas así ondas así Ay, casi ¿Quién me dijo que era? Este, también, colega Pablo, tú que tocas, amigo, cuéntanos también. Haz pro, tu promoción aquí. ¿Qué tocas, dónde tocas? Este, ¿Dónde te encontramos? A ver qué show. Muere, hijo. Bueno, pero ya, ya los planchamos a los Colts, híjole, si este, si este marcador, si le pego a este marcador el domingo, les regalo algo a los suscriptores de Twitch, si le pego a este marcador, si el domingo este marcador, el mismo de aquí, es el mismo de en realidad, voy a regalar algo en Twitch, Así que crucen los dedos porque sea lo mismo. <risa> Pablo dice: Dice, Nel, yo no toco. Entonces, ¿quién fue el que dijo que era colega? Que era músico. ¿Quién dijo por ahí? El la Nel. Muere, muere, muere. Ah, no puede ser. De guión bajo blitz 53. Dice. Algo similar, pero un tributo a Soda Stereo y Caifanes. Ah, qué chido, carnal. Mira. Qué chido. Yo canto. Pablo dice. entonces, órale, qué chido, mira. De guión bajo blitz 53. Dice. Soy bajista. El Khalil 22. Sí, el Khalil es, es la onda, la eh. El bajo, qué chido de Blitz. Qué chido y buenos tributitos, eh. Caifanes y héroes. Caifanes y Soda está bien chido. Entonces es que yo soy también to de, de, de toda esa onda. De aquellos tiempos, es que sí. Y de dónde es hermanos? ¿Dónde tocas? ¿Eres de acá de la Ciudad de México? ¿Dónde andas? ¿Cómo se llama tu banda? Aunque luego salen, jales, ¿eh? Por ahí te puedo eh, pasar con taquillos o jalarte a unos eventos. El Khalil 22 dice: ¿Te gusta el básquet? Siempre me ha gustado el básquet desde muy chavo. Hoy en día me gusta más jugarlo que verlo. Jugarlo, sí. O sea, si tú me invitas a una reta, sí voy, ¿eh? Sí jalo. Pero ya verlo ya me da mucha hueva, me aburre mucho la NBA. hecho están jugando los dos toros y no dice, me dio hueva. Le vas a Bulls, no. Dice, sí, le voy a los Bulls, digamos que dice, sí. Échate un padre nuestro Pablo. Muere. Bueno. <risa> ¿Qué pasó? No. La, el canal 49 es laico ja, ja, ja. El nombre del grupo es Inciertos. Ah, sí es cierto, de Costa Rica se me olvida, sí es cierto, de Los Inciertos. Órale, está chido eso. O sea, hay armar un en Costa Rica y vamos a tocar y luego yo te jalo acá a México? ¿Cómo ves? Vamos a vamos a organizarnos. No a mi cárcel, al, al, al, bueno, No vas a ver ni por dónde le llego. ¡Ay! ¡Ah, no puede ser! De guión bajo blitz 53. Dice: Está buena la idea, jaja. Frankuti 911. Dice: Si por favor aquí no hablemos de política, no religión. Sí, no, a mí me este más. más. No, dice, esos temas no, carnales. Ja, ja, ja, ja, ja, doy chingando. <risa> por eso el, luego dice, te banean. <risa> dice: Intenta jugar de linebacker, te da más posibilidades. Sí, es que jugas, Es que me gusta jugar con la línea. Me gusta más meter presión, pero. Pero sí, con el linebacker está chido. Nada más que luego me aloco y pierdo mis asignaciones por andar yo que según cazando a, a quien le va a tirar. Y chafión. Pero sí. Sí, sí, sí. Ahorita igual jugamos de backer. Este. Recuerden que voy a despedir la transmisión de YouTube, esta es despedida de YouTube para, para la interacción del sábado, seguimos aquí todavía en Twitch, ahorita no se vayan, solamente estoy despidiendo porque el sábado subo este video este, y hay que apoyar a los Niners el domingo, Sunday Night, Este un abrazote a todos, Go Niners.